¡Mira! ¡Peli nueva! ¡Expluga asesina! ¡Esa yo es ayer de terror! ¡Qué sí. guay! Y me apunta a verla! ¿Qué ves? Sí, ¡Y hay peli no. nueva Agustín. ¡De terror! ¿Y vos el sábado a verla? ¡Ah, sí! ¡La apunto! ¡Yo también! Vale, pues quedamos el sábado a las 4. ¡Hola! ¿Qué pasa? Que el sábado vamos al cine a ver una peli. ¡Unos con vosotros! No puedes venir. yo de terror. Te pisaréis de miedo. No te apuestes, ya tengo de... El... Esta caseta de parque para acharrar un regalo de mi amiga Buff, tengo un buen cacho para llegar. Me voy, que tengo que acharrar de sol. Uy, que llevo tarde, parque. Perdón, perdón, que lleve pende de ver y se me ha pasado el tiempo. No pasa, res, en cara no hemos quedado en cosa. Acabamos de llegar. Se me acaba de ocurrir una idea, ¿y si marchamos a hacer una cursa hasta la coña montañesa? Podríamos decir termita de escruma, pues eso lo haremos, de cursa hasta ese puesto. Sí, sí, Que dicen que en esa escruma pasan cosas raritas de todo, pero nosotros no somos de algunos escagarrunciaos, ¿eh? Imos a escarazos. ¿Sí, Kille? Somos nosotros, Zoe. Ah, vale, vale. Ahora voy. Te esperamos. Venga, ímos. ¿Qué, ¿Qué haces hecho? aquí? Cal tener valura te arrimase a este puesto. ¿Y sed vosotros? Somos os guardiáns dos secretos la espluga. Marchad en cada set a tiempo de salvajes. No sabéis a lo que caras. comparad. a nosotros no nos da ni de cosa. Entremos adentro. A Billé qué hay. Me robé el crema, Claro, para el faltado de total. cumple. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Corrid! ¿Habéis ya estado a esos muchachos de aquí cuero? Ya, pues, contar. De seguro que todos tiene una explicación regional. Fax siempre está un a un fin. Le habrá pasado de leer tantos temas. Sí, pero tenemos que ver cómo salir de aquí. Se nos casera usted, los ¿no? estudiantes. Pero aquí se siente mover el aire. ¿no? A ver si me da una mica en la cara. Que veo con un sudor. No tienen su mica buena cara, ¿no? Uf, pero la otra, así. ¡Qué locura es esa! ¡Ah! ¡Qué mal son estas! Me quiero irte a casa. ¡Yatos le bendito! ¡No saldréis vivos de aquí! ¡Qué mal ¡Qué mal pinta esto! No podemos quedarnos plantados, tenemos que. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Quiero irme a esta casa! Quiero irme a esta casa. No te apures, todo saldrá bien. Ya verás. Hola soy. ¿Va todo como esperabas. Sí. <risa> Un mes. Que se es torna monstruo y ya tendré la colección completa. ¿Qué? ¿No sabías que te iba a pasar esto? Claro. Hoy es mi cumpleaños y me tendré siempre este un regalo. ¿Qué me Que sea la mía colección de monstruos. No. Va, ya se viene Ayer no me afectó me con miedo. ¡A tampoco! tampoco! Imos de casa, va. Sí, sí, marchar ¡Alguna! Marcha bien tranquilos, que ya te os En la escuela de Bielsa eran ya al cabo del curso. que en cara les quedaba fallena tacer. Replegad en marchad a casa. Al cordazos, esta tarde tened que dictar al favor de Pineta a replegar frutos del bosque para el de cono. Sí, sí, sí, nos acordamos. Nos miremos dos chultos. Din, de minchar, emprendieron el camino en tapineta. Ya se llegando. Y seguro no me suena a esta parte del boscache. Pues ahora que os dices, me parece que somos tres vasitos. De Rapiconté se sintió un extrapalucia. ¿Qué diráis eso, ¡Mamá, qué miedo! De Zaga, tú sabes. Salieron unos monstruos al paso de los ¡Ho! ¡Ho! jo, Ya todos lo decía yo. Aquí se oloraban niños. ¡Mmm! qué patos nos meteremos esta noche! Pero no es los que nos los hincharemos. ¡Ah! No poder yo. ¡Que sé, cárate! ¡Quía! No si es a favor. Son demasiados grandes! ¡Escapa! Asinas, Alex y Wester podieron fugir de aquellas bestias, pero Alba y Marta se quedaron paradas del espanto en las agafaron. ¡Qué tiernetas que son! Si estas no caldrán más que perbullirlas, se dispararán en la boca sin mastillarlas. ¡Socorro! A la vez, es monstruos emprendieron en tal fosco del Favar. Entre mis tanto, Alex y Wester, e van escapando a toda vicesa. Cuando ya no podieron alentar, se pararon. Ahora sí que son perdidos, sin saber tomar pa' casa y engalzatos per monstruos. Que si a ti a tocarme, les daré una clau de karate y les desearé tiesos. No digas en la casa, si te pueden hinchar de un bocato. ¿Y se siente fuera de ¿Has visto ver la cosa usted? Yo no. Tú? Tampoco. ¿Está tú yo? Hola, soy la brujana ¡Ah, ah, una, una bruja! bruja. No te justantes que soy una bruja buena. Uf, menos mal. ¿Qué se espera aquí? Bien pocos se atreven a caminar por este buscacho. Pues es que llenos replegando frutos y de con un Monstruos nos han atacado. Cota que he emprendido a correr, dica co que nos hemos trovado con tú. Es monstruos han agasajado a ah. dos amigas nuestras. Y si es matután, siempre fendo a No te apureis, ahora mismo les faré en de Dios. La bruisa Ana salió volando en un escopallo a caras monstruos. Con el cayahuar que ceban, no le costó guayre trobarnos. ¡Ya llevé el caldero! ¡El agua ya bulla, pues, a a estas minonas! ¡Socorro! ¿Qué a ti! ¡Soltad a esas pobretas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y te crees que ya es para decirnos lo que tenemos que hacer? Pues soy la que te os va a dar un escarmiento. ¡Toma! A cada cinglazo que les joteba, es monstruos se tornaban chiquinins, chiquinins que no os afecta esta bruja. ¡Cobre, cabre, que nos pisoteará! ¡Semos salvatas! Suerte, este mito de que me trobase a vuestro dinero. Y como tú ahora a bien, ¿sá? Ya llegué ¡Ey, no lo sabemos el camino! Tranquilo, De eso se encargarán ese encantes que fui yo. ¡Ton tin, ton Estes borches, en esta casa marcharán. Ah, ya se en clase. Que luego, Benito. Venga, enseñadme que recullo perpineta perpineta. ¡Hala! Esta blusa nos ha mandado... Tamaitín de de maitín. ¿Tenéis el fruto es que replegamos... ...ta mostrarle al maestro? Yo no tengo cosa. Se me cayó todo cuando nos enganchó es monstruo. monstruos. Yo tampoco. Pues no pienso tornar ah. a escármeles frutos. Me estima mejor quedarme con un suspenso en codos. ¡Ello! Sí, no. Linda, ¿ya nos estás aprestando el examen de cono? Sí, mira, sí. Ya te puedes preparar. ¿A que no hay al el Que te chubas a que sí? ¿Puedes Pero que si la ahora Ya sabes que tienes que venir pilla de casa. ¡No, le tío! ¡Ya hay hora de plegar! ¡Uy! ¡Qué verdad! Solo faltan 15 minutos todos allí. Venga, replegar y todos pa Bueno, pues ya han marchado todos los de la escuela, Tranco la puerta y maitín mes. Ahora ya han marchado todos Me he quedado tancada. Cosa, me iré a la mía clase. Esperaré a que viene a buscarme de casa mía. Me meteré a hacer deberes. De ¿Qué aburre son estos problemas. ¿Qué ya hizo? ¿Por dónde ha salido ese eh? tubé? Voy a abrirlo a ver qué hay. ¡Hola! ¿Qué fas? Eh, Ahora ah, qué chicos vamos. Igual vos en esta voluntad. Dices eh? que charran es más vuelos de lugar. Dinos que quieres que fallan. Dinos que quieres que fallan. Dinos que quieres que fallan. Pues podéis hacer mis problemas de matemáticas. Hastape. <risa> ya quieres. Ya, ¿qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? Podréis hacerme la relación de lengua. Hastape. ¿Qué, quieres? ¿Qué quieres, que fallan? quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? Pues no sé. Dime que, que quieres que fallan. fallan? ¿Ya, ya, ¡Ya, ya, ya! Ay, no sé, remueve la clase. ¡A escape! ¿Cál es como el otro? ¿Qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? No sé, pero yo puedo disparar. Dimos que aquí que fallar, ya, ya, ya. ¡Ay, socorro! Dimos que aquí es que fallar, ya, ya, ¿De ya. Deis, ¿dónde está? ¿Qué misión? ¿Cuántas letras hay en los libros de la biblioteca? ¡A escape! Un, dos, tres, dos. dos. Ya son. 3.240.632. Dimos que aquí es que fallar, ya ya, ya, ya, ya. ¡Mamá, ya pura Dinos Dinos qué puro soy! Dimos que aquí que fallar, ya, ya, ya. ya. Ya tengo, ¡ubridme la puerta de la escuela! ¡Escape! <risa> ya ¡Tornazos a meter el cañito y chancarlo! ¡Escape! ¡Uf! A pocas se me tragan. No sé dónde salir este cañito, pero no lo quiero ver, mes. ¡Au! Me voy a casa a contarte mis pasos. Bueno, no sé sepan que me han Dio. El diablo es diablos por las patas. No se sé creían. Adiós. La noche, ¿cómo nos meteremos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? Cosa, cosa. Venga, todo está dentro que nos espera una preocupación. Sí. Estos la da cosas escurriendo Sí, así a ver si nos podemos enterar. Ofertas de balsas. Quiero un kilo de regadiz. Son 5 euros. Mercy. ¿Cuántos son 10 piruletas? 2 euros. Merci. Quiero esta blanca de chocolate, un kilo de regadiz, una tarta de 3 pisos y 20 piruletas. Vale, vale, serán 100 euros. Merci. Vamos a pincharnos las al banco. ¿Qué ves aquí? ¿Pero tenés cuenta buena de minchar los todos y sus lamins? Sabrina, voy a visitar a la tuya mai. ¡Hola! Mira qué fan! a través ¿Sí? hartan de ¿Y después que les va la pancha? digo Manuel, marcha a casa. Ya tardaremos a Ali lo que va el caso. ¡Sí, mamá! Sabrina, tórnate a casa de los cuatro suelas. ¡Sí, mamá! Dicimos que no disharás a buscar la mis a los bortes que están dos solos que no tienen conocimiento. Pues es que yo no me acuerdo. Como tornen a aprender la mis te foteremos un sobo. Como tornéis a comprar mes la mis en la botiga, seréis castigados va hasta es 18 años. Y en tenéis 8. Maitir, os llevaré al dentista junto con Sabrina, que la suya, Mai, no la puede traer. Aguarda que nos harán. No sé. Nunca he estado en el dentista. ¡Buen día! ¿Y no sabía que tenemos por estas bocas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diego, pasa con yo! ¿Qué dentista más nerviosa? tienes a fulinaos. ¡Tá que no calga lavárselos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa, Sabrina! ¡Sabrina ya no tiene más remedio! ¡Le he tenido que sacar todas estos ahora Ahora tendrá que meter solo con un... ¡Ja, ja, ja, ja! Tendré que pasar a base de sopetos y pudejo. ¡Hala! ¡Viene, Manuel! ¡Que a tú me parece que te meteré una dentadura de caballo! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! no no! Sí, Nino, sí. Y si no haberte lo pensado ni antes, ¿Cuánto te faltabas de la misa? ¡Vas a ¡No! ¡Uf! ¡Ya era un sueño! ¡Qué espanto! Pero a ti no toca ir tan delicista. ¡Qué miedo! ¡Que pase, Manuel! ¡Voy! No es cosa hacerle una miqueta de limpieza, pero que pare cuenta con eslamismo. No me afecto ni que mal, y además no la una banderilla. Pues ahora me toca a yo. ¡No, a yo! Tranquilo, es que tengo banderilla hasta tú. oferta, revancha. Ninos, nunca recentí triparrazos de la mis. Sí, de pistón. Y pues caldir al dentista a que te fallan los pastes. Y solo falta que me de la que llevo el otro día. Esto es las esclavitud la de aquella con la que voy salir. Uy, calla, calla. Escapar, no, no, no, no, Aquí no, lo troban. Yo y no, no, y tú. Yo también. Valentín en ¡Deixad tranquilos al los en el recreo! ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? Bueno, ¿y de qué fue en el vídeo de este año en Chistab? Pues yo creo... Que podrían una historia de científicos locos. Va, yo ya confé bueno, el año pasado. No, mi yo es una historia en la playa. Una de terror. Mi yo de misterio. No, mi yo es la mía historia. La mía. No, la mía. ¡La mía, Callazos, ya ni hay pro. Siempre acabas tricoloteados. Que no sabes trabajar en equipo. Mirazos a Valentín Lienar. A la fin va a resultar: él es grandes Grans y vosotros el chico ¿Y yo? ¿Y yo qué? Pues que podrían ser la historia de que Valentín y Enar se fa muy Grans. Pero tan Grans que no cabrían en la escuela. A Enar se le quedaría el sellado de la escuela de sombrero. Y Valentín se metería el de la torre de Targa ¡Qué pinche Yetena! No? Seguro que emplearía en la escuela como una casa de monjas ¡Mira, Valentín! ¡Qué miedo! Nos prenderían a los atras de muñacas Valentín chugaría con los coches de la cruz. ¡Qué morrudo! Y todo el día chugando. No podrían ferver la cosa más. Bueno, cuando el río se llevarse el buen pues de la ribera, podrían apañarlo en el hotel. ¡Jo! Pero si les entrase la sede, se beberían sin dieta. Siempre podría marchar tal, en base de plan de con aplenar la boca de agua y tornarla a echar al río solucionado. Lo que podrían hacer y pullar las huellas y las vacas hasta el puerto en un volado. Pero no de con sí, Valentín. Sí. Y en invierno desparían toda la nieve de las carreras de un buzillo. Pero tienen un problema, estando tan grandes, que trobarían también hincharse? Se podrían hacer sopas en el humo de la Fuente Feixas. Con echar este 40 puerros, 300 carrotas y dos canales de huella ya estarían buen caldo ya. La niu en las montañas estarían chelaos. ¿Te chelo y es un canceureto, no sabe la cosa. Fuerte que la niu no lleva azúcar. No me quiero pensar lo que pasaría si nos cayese el Caixal de Naru Valentino en todo el lugar. Y ahora que él pienso, ¿cómo farinza que puedes sentirte a la escuela? Estando tan grandes, no hay caben dentro. Tendrían que aprender a escribir empleando estrellas de los ETA? Pues sí, a más de los ETA son. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! de qué te enrides? ¿Entre filas qué pasaría si se ocupasen un -dos? <risa> <risa> Pues no te es necesidad ¿no? Se farían unos volturnos que no ya habría que viviese. Y tendrían que marchar con máscaras antiguas. No podrían respirar del pudor hace esta <risa> auto, Valentín. Primero que lo un de acá. ¡Buah! Bueno, pues Fatín, Fatián, resulta que ya tenés tema tal vídeo. verdad ¡Hala! Escribidlo a escape. Para que cuando arribe Javier, él tenga presto ya tan empecipiar a hacer las fotos, grabar las voces. Mirad, que nos quedan cuatro días hasta que se acabe el curso. Bien, va, yo le escribo. No te olvides de lo de las huellas. Y no pueden meter a ver el científico escarabacinado en la historia. ¡Viva! Yo... Bueno, pues el de Isham el año que viene. Y así nos va a estar como pues de impuestos, no sabes de qué hacer este vídeo, sin pensarlo, a las fines borches de Chistén, el banco de rematar. que llegan de vacaciones. Joel y Sergio llegan una mica para aplausos. Manel, una mica estoy guardado y Laura la espabilada. En todo el verano habían tocado garra de verdes que les había metido el maestro. ¿Cuánto llevo un perú? 27. No, llevo un. Ah, ¿Por qué no nos levanta la playa con los bebés al ¿no? Pero. No sé yo si nos vagará. Sí, Nina, sí. Venga, que marchan. Maitín, nos levanta la playa. No, marchan a escape. ¿Pero cómo? Fullín de noches. ¿Y cómo se la playa? Sergio y yo nos ocupamos. Quedan en la plaza a las 10 de la noche. Yo traigo la mía hucha. Yo la virolla. Yo las toballas y las huembretillas hasta el sol. Pues yo, ¿qué traigo? Tú con Leva y el tuyo bañador el tiestro. Bueno, Sergio y yo nos quedamos a las 10 aquí y que ninguno se quede dormido. Eso. Adiós. Basta las 10. Sergio y Joel van a estar pensando cómo hacer para marchar a la playa. ¿Y si le prenden el coche al maestro? Por pues sí, y ya Ampralo. Sí, sí. Mm -hmm. Hala, van a replegar a este. Ya está el coche. Venga, hasta la playa, que voy, que me fa. A que sí. A que playa ¡Vamos! Monta vos. Valencia. ¡Sí! ¡Sí! No aguanto esto. Preciso un libro de cono más de su lengua. No te apures, tengo una idea. Voy a mirar lo que hay para el coche. ¿Y eso? Como llegue un maestro. Toma un folio en condimisión si te ven tu fichas. ¡Guau, ¡Qué asco! ¿Ya lo no, has hecho, Laura? Sí. ¡Récord! ¡42 segundos! Como estos es borches se lo van a pasar también en la playa, sin darse en cuenta, va a pasar un. Pues tenemos que decir, pasa que ya llego ahora. ¡Amen! ¡Ya voy. Y ahora, verán todo una mitad casa. Pues caldrá pasar por Galicia, ¿no? No, caldrá pasar por Moscú. ¡Ay, mamá! ¿Qué paciencia hacen si amical? la a Ahora el calfe este es vez. ¡Jo! ¡Bien! ¿Quién es los dos? Vale. Ya está. ¿En, ¿En serio? ¿Ang y Joel? Ha marchado a del marcha, el coche del maestro. Ups, es que el el coche. Joel! Mamma mía! La que nos va a cayer! Una máquina de tiempo. ¡Y la que vale! Pues te hacer es por el tiempo. Mira, así en la pantalla se ve un buen cierto del futuro. ¿Pueden ir a sentirlo? Sí, Nina, sí, espera que le dé el botón. En el 20.090 iba a un grupo musical que se decía López y y era formado por cuatro adolescentes. Marcos era el guitarrista, Alex el batería, Axel el pianista y Shakireta la cantante. Y era a punto de Tepiclá uno de los conciertos más importantes de la chica y como siempre las mismas palabras daban paso a los nuestros protagonistas. Un, dos, tres y Va a el momento, la muralla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 O las moñas mordrán. No te os preocupes, son simples moñas. Estos van a ser los próximos de la casa. Esta noche se tornarán en moñas. ¡Ah! <risa> ¡Oh! Los cuatro van a emprender a correr sin saber si no se meterían en un sangrío pillo. A la vez van a pararse pensando que ya llegan solos. ¿Al sol? País que en una sala. Tienen que ver la cosa para escapar. Tienes razón? Tengo una idea. Tú estarás la primera en transformarte. ¡No! ¡Adulladme! ¡Socorro! No podréis escapar. ¡Aprisa, fulgid! sin antes de que nos enganchen! ¿Y Sakireta? Ya mirarán de ayudarla cuando sea el momento. esborches van de y, y Sakireta se va a quedar en manos de las muñes. ¡Que en principio la transformación! Las muñes van con principio a cantar. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camiseta y su canesú. La saque a pase y se me enborgana, la tengo en la cama con mucha dolor. Y Shakireta se va a tornar una moña mes, los se va a tornar cot cot. Amagaus van a estar testigos del cambio de la zagala. ¡No, Shakireta se ha tornado muño! ¿Qué podrín fe? ¡Ya lo sé! Con que contra las moñas. ¿Pero podrían hacerle mal a esa quireta? No, que la esquivaré. ¿Y con que las atacan? Pues con lo que tendrían en la pocha. Yo levo un astral. Yo siempre corto porto las mías espadas. Aquí son las mías shuriken. Nunca se sabe cuándo es preciso. Cuando ya llegan prestos a atacar, se van a dar cuenta de que las moñas saben valer. ¡Han marchado! ¡Buenas calas! Pasadizo otros pasadizo, Zagals no trovaban a de tú. Basta que se van a entrepuzar de morros con Sakireta. Hola, Zagals. ¿Qué fez con mis trastes? ¿No pensaré en atacar a las mías a nietas? Sakireta, nosotros son tuyos amigos, no ellas. Ya, de pistón. Venga, atacadme. Used, tus carta, Ya el vas a ver! ¡Ah! ¡Qué aspecto, Axel! Maito es cagarruciado. Allá no me dicen eso ni dioses No tos encarrañe. Bona viller como y esa quireta. ¿Qué afecta a nuestra amiga? No tened perdón. ¡Apéz! Ahora sí que son empitadas. ¿Cómo saldrán de esta? Pues como siempre, ¿Quién ¿eh? ¿Qué fas cuando a las minas? Claro, sacar el cravacín a las moñas. Una follona en la que ya llegan pro En un volado habían escabetado a todas. Enganado, enganado, enganado, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No pates victoria tan luego Sakieta no oye Se la habrá elevado un pelamuno ¿El Prepárese que han marchado por así Van salir escopeteados de faga de ellas Pero no van a llegar ni que a un pasadizo sin salida Qué raro Esto no puede acabarse así más Igual ya hay una puerta secreta Puede estar, pero ¿quién sabe el código secreto tiene que meter cual y. ¿Aún? No lo sé. Si sí, yo, como todas las pelis que he tienen que ir tocando cantas. A la vez nos dirá que tienen que feta abrir la puerta. Estres van ir tocando cantas hasta que. Este cantar ha brilao. Y si yo, el que tienen que inventar. Tened que cantar una canción con el vuestro corazón. ¿Y qué canción cantan? La nuestra. Va a llegar el momento. Calle la muralla. Va a comencipear la gran de las batallas. ¡Cuidado con la moña! ¡Cosas, camisana! Y verás como no me ferreti. En ese momento, Shakireta comenzó a despertarse. Zagals, ¿Tan En una casa de moñas encantada. Aunque sea difícil de creer, tú has estado una de ellas. Ten salvado! ¡Yo voy a tener la idea! ¡Marcos, no seas mentirola! ¡La van a Bueno, pues gracias a los tres. Shakireta va a dar un beso a los tres. Pero a Marcos va a estar el que más hoy le va a hacer. no nos han me la carbonera, pero aquí no hay ninguna tribu perdida. A ver si encuentro un puesto tapicho. El mincio nos Calla, calla. A lo mejor nos puede ayudar. Dos exploradores, carbonera y friquero, van ya a una gran selva, la selva de San Juan, mirando tribus perdidas. Le van aquí esperando si se las y que tengo que pisar. ¡Tira marcha, que continúa la espía. Como Friquero tardaba abundante, Carbonera se va a preocupar y se enfada a escala. ¡Friquero, Friquero, antes tú! Justo en ese momento, Carbonera se va a entrecruzar y va a una espuga llena de pedretas preciosas y de La puta mientras caí Calla, Bafuroso! ¿No te das en cuenta de que son una espluga llena de tesoros? En ese momento una fuerte voz les va a hacer ceder un tremín. Una huembra grande se columbraba al fondo de la espluga. ¿Qué hizo? ¡Marche fuera! ¡Esta ya era nuestra casa! A la vez, un minitrol va a manirse muy carañoso Yo no me hinchazo, yo solo la minar. Yo estar Cagaleta, él estar Mocau y él estar Rufín. Cada uno de nosotros está guardián de un tesoro de la gran espuma. Yo guardar la espada de oro. Yo guardar el púldoro. Estar un arma mortal es petroladera. Yo guardar la gran caixa plena de reliquias y tesoros, como lo oro o las cagaletas de diamantes. Pero os ha dañado tesoros no el tesoro en Yaldre de Dracadar. Sin no las la no brillan. El diamante se apaga y la luz se Pues tienen que trobarlos. Sí, tienen que escablos y enganchar a Dracadar. La, la selva de San Juan tornará a receso. Bom, pero dinantes tener que prener las armas. Sí, carbonera, tú prener el rayo regalador. Riquero, tú cullir las balas mortal. Nosotros prener la pistola ultrasonica tornadora de tabacos. Enishas, que es cinco amigos, van a salir de la espulga y van a andar ahora. Aquellos boscachos llegan rebutivos de animales rarizos, como esquirols mutants, anigas de 20 metros que cubriban el cielo cada vez que pasaban, y otros muchos animales desconocidos. Este puesto es increíble. Nunca he visto cosa igual. De de esa cueva y de acá, astilla Un tremendo churro lleva sobre un hibón de color morado claro. Al canto llega la boca de la puertas. No se puede abrazar por ningún puesto, porque yo no pared unos 50 metros. Acabo de gritar a la nuestra mascota, decirse chico A la vez va a asomarse por el cielo un enorme Félix de color, azul, verde, rollo, amarillo, granate, pardo, morado, rosa y gris. Se va a posar de van de El Él levarnos va hasta la alcaldía. No oye tan chico cuando va a arribarte al suelo, una voz ronca y fuerte va a inundar todo lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees, Patraco? ¡Tú robanos en nuestros tesoros! ¡Venid a Pérez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos tesoros son míos! Son de la tribu, y si quieres, que lucha Pérez. Darkadar va a aceptar la propuesta. Mokau va a sacar la espada de oro. Esta batalla sería recortada por mucho tiempo. ¡Con eso piensas ganarme! ¡Es metal es no me fan cosa! ¿Y te ha el rol de este trastito camino? Pues sí que tú lo has visto. Voy a tener de empregar la mi arma, el cul loro. No. <coughs> sí que ya era mortífera, sí. Animal. Y a a través este suelo. Ahora la espruga tornará a brillar. Y así las friquera y carbonera se van a ir a la suya nave sabiendo que habían descubierto una tribu tres batidas muy avanzada.